Hola, este es el sexto vídeo de la serie para realizar circuitos digitales que muestren imágenes por pantalla VGA. Estas imágenes están guardadas en una memoria. En los vídeos anteriores vimos cómo dibujar imágenes monocromas. Estas imágenes tienen un color de la propia imagen y un color de fondo. Ahora nos gustaría dibujar imágenes con más colores, pues las imágenes monocromas son un poco limitadas y los personajes son poco reconocibles. Repasando lo visto en los anteriores vídeos, vimos que este era el esquema del circuito que me permitía dibujar en un lugar de la pantalla una imagen monocroma guardada en esta memoria. Recordando, con la fila seleccionamos la dirección de memoria y la memoria nos devuelve todos los píxeles correspondientes a esa fila. Con la columna seleccionamos el píxel que queremos y si ese píxel es un 1, nos saldrá blanco y si es un cero, nos saldrá negro. Si quisiésemos dibujar esta imagen en colores distintos del blanco y negro, por ejemplo, en este caso, rojo y blanco, lo que hacemos es que en vez de pintar un, un negro cuando nos devuelve un cero, en este caso, el verde y el azul se quedarán a cero, y el rojo se quedará a uno, obteniendo un, una imagen de color rojo. El fondo, como todos los canales están a 1, se mantendrá en blanco. Si quisiésemos la imagen en verde, bastaría con poner... El canal verde todo a uno, y los otros dos canales al valor que devuelva la memoria. Igualmente podemos hacer algo similar para obtener la imagen azul. Se pueden conseguir otras combinaciones de colores como veremos más adelante. Y como puedes intuir, combinando estos distintos canales de otras maneras. Otra alternativa que vimos era utilizar una paleta de dos colores. Con un color para la figura y un color para el fondo. La paleta es una tabla de consulta y para este caso hemos escogido colores de 8 bits. Normalmente estos colores se codifican en hexadecimal, correspondiendo los dos primeros dígitos al rojo, los dos segundos al verde y los dos últimos al azul. Aquí vemos la misma imagen con otra paleta de colores y resultando una imagen con colores distintos. Si nuestra VGA tuviese 4 bits en vez de 8, tendríamos que truncar los colores y quitar los 4 bits menos significativos o redondear al más cercano. Aquí podemos ver, aunque no hay mucha diferencia, pasar de 8 bits a 4 bits nos, quit nos quita algunos colores y en este ejemplo tendríamos que elegir entre el color por encima o por debajo del actual de 8 bits. No es mucha diferencia, pero los colores no son continuos sino que dan saltos. Con esto vemos que cambiando la paleta podemos conseguir distintos colores para nuestro personaje. Sin embargo, aunque los colores son variados, nos gustaría tener más colores, puesto que, como lo tenemos ahora, la piel, es decir, la cara y las manos, tienen el mismo color del fondo, y realmente nos gustaría tener una mayor variedad de colores. Para pintar más colores vamos a utilizar el modelo RGB rojo-verde-azul y realizar síntesis aditiva de color. Para ello utilizaremos tres memorias, y en cada una de ellas guardaremos un canal RGB, es decir, una memoria para el rojo, una memoria para el verde y la tercera para el azul. La combinación de estos tres colores nos permitirá conseguir ocho colores, los tres colores primarios y los tres colores secundarios amarillos, cian y magenta, y el blanco y el negro. Con esto vamos a conseguir tener a Mario con más colores. Vamos a ver cómo funcionaría esto. En este ejemplo la imagen es de 16 por 16 píxeles, y como en los ejemplos anteriores, en cada dirección guardamos los píxeles de cada fila de la imagen. El píxel final se formará por la combinación de los valores de los píxeles de cada una de las memorias. Como el modelo RGB es una síntesis aditiva, para conseguir el píxel negro lo que hacemos es no poner ningún color. Al no haber ningún color, la pantalla se queda en negro. Por ejemplo, el píxel de la fila 2 y la columna 6 está en negro, un 0, en la memoria rojo, también en la memoria verde y en la memoria de azul. Por tanto, nos da negro en la figura final, obteniendo el negro de los ojos y del pelo. Para conseguir un píxel azul, la memoria del rojo debe estar a 0, la memoria del verde también tiene que estar a cero a negro y la memoria azul estará activa. Con esto se consigue el azul de la camisa de Mario. De manera similar, para dibujar el verde, la memoria del rojo estará en negro, la verde estará activa y la de azul a negro también. Con esto conseguimos el verde de los zapatos. El rojo de la gorra y del mono lo obtenemos poniendo la memoria de rojo activa, y la de verde y la de azul en negro. Ahora entramos en las combinaciones de colores primarios. El verde y el azul dan el color celeste o cian, por tanto la memoria del rojo estará en negro, mientras que las de verde y de azul estarán activas. Esta combinación nos permitirá pintar los botones de color celeste. El color magenta se obtiene mezclando el rojo y el azul. En nuestro caso no lo hemos necesitado y por lo tanto no hay ningún píxel magenta. El amarillo de la piel se obtiene de la mezcla del rojo y del verde. Así, cuando tenemos el píxel de la memoria de rojo activo y el de la memoria verde activo, pero la de azul en negro, obtenemos el píxel amarillo de la piel. Por último, hemos pintado el fondo de blanco el blanco se consigue cuando los tres canales están activos así el píxel rojo está activo el verde activo y el azul también activo lo que nos da el píxel de color blanco con esto conseguimos pintar imágenes con cualquiera de estos ocho colores negro azul verde ciano celeste rojo magenta amarillo y blanco para resumir hemos pasado de pintar una imagen en blanco y negro a pintar una imagen de dos colores cualquiera escogidos de una paleta y ahora a pintar una imagen con cualquiera de los ocho colores. El esquema del circuito es muy parecido, la diferencia es que ahora tenemos tres memorias, la roja, la verde y la azul, pero todas ellas acceden con la misma dirección de memoria y el dato correspondiente a la columna del, del píxel también se selecciona con la misma señal para los tres cada uno de los canales RGB, se saca de manera independiente. ¿Cómo haría para pintar una imagen de más de dos colores, pero usando otros colores de los que tengo aquí? Por ejemplo, me gustaría pintar la piel de Mario con un color más marrón y que sus zapatos no fuesen tan verdes. O por ejemplo, obtener un Mario con estos otros colores. Este primer Mario tiene cuatro colores, incluyendo uno que es blanco, pero es mejor incluso hacer que sea transparente para que se dibuje el mismo color que el fondo. Este otro Mario tiene siete colores, incluyendo también el transparente. Para dibujar este Mario con cuatro colores, vamos a utilizar dos memorias. Estas memorias las vamos a combinar de manera que vamos a obtener una paleta de cuatro colores. Cada color lo codificamos con los valores guardados en las memorias. Por ejemplo... Cuando el píxel en ambas memorias está a 0, negro en el dibujo, voy a decir que el color es transparente, que se pinte el color de fondo. Cuando la memoria 1 está a 0 y la memoria 0 esté a 1, tendré el color marrón del pelo, la camisa y los zapatos. Cuando la memoria 1 está a 1 y la memoria 0 está a 0, tendré el color rojo de la gorra y del mono. Esto lo podemos ver mejor marcando en rojo los píxeles que cumplen estas dos condiciones sobre cada una de las memorias. Y vemos las zonas pintadas en rojo y los píxeles que resultan del color rojo. Cuando ambas memorias estén a uno, tendré el color marrón claro de la piel. El esquema del circuito tendrá las dos memorias, la combinación de los datos de cada memoria dan un número entre 0 y 3, mostrados en el multiplexor en binario. Digamos el 0, el 1, el 2 y el 3. Este número seleccionará el color de píxel de acuerdo con la paleta que se tenga definida. El color transparente no se dibujará sino que en esta entrada irá el color de fondo. Que por ejemplo lo he puesto aquí en color azul ya que Mario solía jugar con un fondo azul del cielo. Sin embargo este color irá cambiando según la pantalla de fondo en que se esté. En los vídeos anteriores vimos cómo mostrar la imagen de fondo. Veamos el ejemplo de Mario con siete colores. Para codificar siete colores necesitamos 3 bits. Por tanto, necesitaremos 3 memorias. Para el transparente hemos escogido la codificación 000. Esto es el número 0. Para ello, la memoria 2 debe tener un 0. Estar en negro y lo mismo para la memoria 1 y la memoria 0. Esto nos da el color transparente, el blanco en el dibujo. Y estos son todos los píxeles de la memoria 2, de la memoria 1 y de la memoria 0 que tienen sus valores a 0 en las tres memorias y por tanto nos darán los píxeles del fondo de la imagen final. El píxel marrón oscuro está codificado como 001 por tanto, en la memoria 2 debe estar a cero, negro, también en la memoria 1, mientras que la memoria 0 debe estar en blanco. Esta combinación producirá el marrón oscuro. Aquí se han marcado los píxeles que cumplen esta condición en la memoria 2, en negro, en la memoria 1, en negro también, y en la memoria 0, en blanco. Dándonos los colores del pelo y de las botas de Mario. El rojo está codificado como 2, esto es 010. 0. Por tanto, aquellos píxeles en la memoria 2 que estén en negro y que estén en blanco en la memoria 1 y negro en la memoria 0, producirán el color rojo. Agrupando todos los píxeles que cumplen estas condiciones, obtenemos los píxeles correspondientes a la gorra y al mono de trabajo. El color marrón claro de la piel está codificado como 3, 0, 1. 1. Por lo tanto, serán píxeles de la piel aquellos que en la memoria 2 estén en negro y estén en blanco en la memoria 1 y en la memoria 0. Aquí se muestran todos los píxeles que cumplen estas condiciones y se marcan en el dibujo final. El amarillo está codificado como 100, el número 4, y por lo tanto los píxeles de la memoria 2 que tienen que estar en blanco mientras que los píxeles de la memoria 1 y la memoria 0 estarán en negro. Esto hace que se pinten de amarillo los botones del mono de trabajo. El azul está codificado como 5, 1, 0, 1 en binario. Serán píxeles azules si en la memoria 2 están en, en blanco, a 1, en la memoria 1 están en negro y en la memoria 0 están en blanco. Estos píxeles corresponden con el azul de la camisa de Mario. El color negro está codificado como 6, 1, 1, 0. Estos píxeles estarán en blanco en la memoria 2 y en la memoria 1 también, mientras que estarán en negro en la memoria 0. Con esto ya tenemos todos los colores que hemos necesitado. Podríamos tener un color más, ya que con 3 memorias, 3 bits, podemos codificar de 0 a 7, pero no nos ha hecho falta el último color. Este sería el esquema del circuito. Se ha quitado la parte de la izquierda donde se generan las señales desde la dirección de las memorias y selección de datos porque no nos cabía. Como se ve, las señales correspondientes de las memorias se agrupan para generar el código de selección de color. Este código selecciona mediante un multiplexor la paleta de colores. Igual que antes, en la entrada del color transparente se pone el color de fondo y con esto se tiene el circuito que dibuja una imagen con una paleta de colores codificadas en varias memorias. Para concluir, vemos que el circuito sigue siendo sencillo, unas memorias y unos multiplexores. Igual que para los ejemplos anteriores, esto se puede hacer de esta manera si disponemos de memorias rápidas, ya que la VGA cambia el píxel cada 40 segundos. Si no fuese así, habría que modificar el circuito. En el próximo tutorial veremos cómo realizar lo mismo, pero con una única memoria. Hasta la próxima. Muchas gracias y un saludo.